Y gracias, Yerian, Francis y a los demás eh, miembros de este magnífico equipo que cada día nos permite llegar hasta ustedes. Miren, hubo una noticia que pasó un tanto desapercibida eh, cuando leímos las principales esta mañanita temprano. Y es el tema de que la Suprema Corte de Justicia, deben tenerla por ahí los muchachos en el máster. La Suprema Corte de Justicia ratifica la condena de 30 años a Marlon Martínez y de 2 años a su madre. ¿Cuánto que le falta a la madre? No, ya la madre no tiene nada. Eh, y realmente es una noticia que llama la atención, sobre todo para aquella gente que no estaba de acuerdo con la posición que nosotros asumimos acá, de que a Marley Martínez le estaban violando sus derechos y que debió de ponerse en libertad a tiempo. Fíjense lo que pasó ahora. La ratificación que hace la Suprema Corte de Justicia de dos años de prisión a esa señora Indudablemente que si no se hubiese ejecutado cuando se ejecutó esa, eh, eh, esa, esa libertad, el daño hubiese sido todavía peor. Y la responsabilidad de eso es de un procurador que teníamos que no sabía absolutamente nada de la materia que estaba tratando y trabajando como es el derecho penal, ni tampoco las teorías acerca de la persecución y de los derechos individuales de la gente que trae la constitución que la primera obligación que tiene el Ministerio Público es respetar esos derechos. O sea, la primera obligación que tiene el Ministerio Público es respetar los derechos de aquellos a quienes persiguen. Ese procurador, uno de los peores que hemos tenido en la República Dominicana, y no voy a decir el peor, porque quizás eh, habría que analizar quizás algunos casos muy en particular, pero nosotros hemos tenido procuradoras, procuradoras, mujeres, que han hecho la diferencia con relación a muchos otros. Y han sido muy buenas procuradoras. Y hemos tenido grandes maestros del derecho dominicano que han sido procuradores. Hemos tenido muy buenos abogados en la Procuraduría. Pero solamente un fantoche que se llamaba, o se llamó Jan Alain Rodríguez. Porque no, tampoco sabía de lo que estaba trabajando, en lo que estaba tratando. Y prueba de ello es que como procurador, que pudo haberlo dicho o creído o pensado, pero no, no, no, no manifestarse de esa manera pública porque él como procurador es la cabeza de una institución que debe respetar los derechos de la gente. La Suprema Corte de Justicia le acaba de dar una galleta sin mano a aquellos que entendían que había que dejarlo ahí, a los que apoyaron la posición del Ministerio Público, o, o no del Ministerio Público, sino los que apoyaron la posición del procurador de entonces, Jan Alain Rodríguez. Eso por un lado. Por otro lado, quiero eh, finalizar ¿verdad? este comentario con estas, con estas palabras. Miren, mañana es un día muy particular para, todo la, para toda la humanidad, porque mañana entramos en un nuevo año. <coughs> y sobre todo, Vamos a bajar un poco el tema aquí a la República Dominicana. Nosotros en la República Dominicana eh, mañana inauguramos un nuevo año, el año 2021. Salimos de uno de los años más difíciles que hemos tenido, no solamente nosotros, sino toda la humanidad. El 2020 ha sido un año de muchos, de muchos dolores, de, muchos, de muchas preocupaciones, de una crisis económica, que nos ha provocado la pandemia del COVID-19, del coronavirus. La República Dominicana ha estado sometido a una situación de crisis desde, desde marzo de este año, eh, básicamente desde marzo, eh, en medio de un año electoral donde celebramos primaria, celebramos elecciones municipales y congresuales, y celebramos elecciones presidenciales y vicepresidenciales. A pesar de todo eso, hemos salido lo mejor posible de esta situación. Y eso se ha debido porque a pesar de todas las dificultades y todos los problemas en el fondo, nosotros tenemos un pueblo de gente luchadora, batalladora, de gente aguerrida, de gente decidida, de gente que en todo cuanto se mete, tiene la posibilidad de salir. Ese es el pueblo dominicano. Históricamente, el pueblo dominicano ha sido ha sido eso y tenemos una gran condición y es que indudablemente que en, en las situaciones más difíciles nos hemos comportado de una manera a veces atajocosa, el dominicano se ríe de su propia desgracia y por esa razón una vez recuerdo que una publicación internacional nos calificó como uno de los pueblos más felices del mundo sí. y fue precisamente por eso. Mañana es un día muy particular porque no vamos a poder celebrar las, eh, el, el año nuevo como lo celebramos de manera normal todos los años. Y es lógico que así sea. Es muy probable que en el día de hoy de esa reunión que se ha anunciado aquí y que comentó a su momento Yerian, salgan restricciones mucho más fuertes que las que tenemos hasta ahora con relación a la movilidad producto del COVID-19. Vamos a tratar... Vamos a tratar de que se reúna solo la familia Y sobre todo la familia que está contigo permanentemente Y que ha soportado toda esta crisis juntos Porque eso sabemos Que probablemente ninguno esté infectado Ni vaya a provocar una infección a otros Vamos a respetar eso Vamos a respetar el toque de queda vamos a Y vamos a disfrutar Quienes no estén Vamos a hacerlo vía, vía WhatsApp Una videoconferencia Vía WhatsApp, vía FaceTime vía Zoom, vía cualquiera de esos métodos electrónicos que te permiten estar y no estar. Así que tengan un magnífico año, felicidades para todos. Ojalá y podamos nosotros comenzar el año 2021 con un hálito nuevo de esperanza. Feliz 2021, vamos a seguir adelante y luchar y trabajar por la familia, por el país y por nuestras propias vidas. A cuidarse todos. Gracias, Amado, por su